It can. Bienvenidos a la conferencia Bicentenario, dos siglos en busca de la libertad, organizada por el Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, mi nombre es Sebastián Landoni, soy economista, eh, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín y codirector de la Maestría en Economía de UFM y OMA de Madrid. Eh, contamos en esta jornada con la participación de... Mónica de Celaya, Milton Argueta y Gabriel Calzada, a quienes voy a presentar brevemente. Eh, Gabriel Calzada es el rector de, de la universidad, es doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de España, ¿no? donde ha sido profesor y también fue profesor en EA University. Impartió clases como profesor visitante en Universidad Francisco de Vitoria, en Geneva Center for Security Policy. Es miembro académico del UTIFON Mises Institute en, en Auburn, Alabama, Estados Unidos, y miembro de la Montpelieran Society. Eh, bueno, actualmente ocupa el cargo de rector, eh, como dijimos previamente. Eh, fue vicerrector 2012-2013. Eh, también es miembro del consejo directivo de la Association for Private Enterprise Education de Estados Unidos, y promotor y socio fundador del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA, que también mencionamos previamente. Eh, el doctor Argueta, ¿no? Milton Argueta, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, es socio fundador de Signature Regional Law Group, ha sido asesor jurídico de varias corporaciones y director del Banco de Antigua, eh, 1990-1994. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho y Catedrático Titular de la UFM. Eh, Mónica, Mónica de Celaya es la decana de Ciencias Económicas ¿no? y de la UFM y profesora también ahí en, en la Facu, en la universidad. Es licenciada en Administración de Empresas y doctora en Economía eh, por la misma Casa de Estudios. También cuenta con un diploma avanzado en Procesos de Mercado, de Foundation for Economic Education. Eh, ha sido revisora técnica de distintas casas editoriales, que publica libros de negocios y coautora del libro Aprende y Emprende. Eh, es consultora y facilitadora de Franklin Covey, eh, fundadora del programa ITA. Eh, vaya novedad. Impulso al talento académico y fundadora de la carrera de entrepreneurship del Centro de Emprendimiento Kirchner, también ahí en la UFM. Eh, si les parece, voy a iniciar eh, la serie de preguntas eh, para, para este conversatorio. Eh, empiezo con Mónica, eh, Mónica de Celaya sigo con Milton y termino con, con Gabriel, si les parece. Eh, Mónica, vamos a hablar de temas de emprendedurismo y de negocios y de la historia de los emprendedores en, en estos 200 años de vida de la nación, de la patria. Eh, primera pregunta, Mónica. ¿Qué aspectos observas en común entre empresas que existen desde hace 200 años y las empresas de nuestros días, las empresas contemporáneas? Un lujo estar en este momento compartiendo pues esta conversación eh, con el doctor Calzada y el doctor Argueta. Eh, personas a quienes admiro mucho. Eh, la verdad es que este fue un proyecto muy interesante. El tema de emprendimiento es un tema fascinante y, bueno, tú me preguntas qué, qué vemos en común en esta investigación que se hizo para la elaboración de, de este libro de los 200 años entre las empresas de hace 200 años y la actual. Y Yo creo que lo primero es el espíritu emprendedor. O sea, uno puede notar que no importa cuáles eran las condiciones del entorno hace 200 años o a lo largo de estos 200 años, eh, ese espíritu que, que tienen los seres humanos que, que de alguna manera nos, nos invita a la acción individual, nos invita a, a tener la capacidad de detectar eh, oportunidades y en base a esas oportunidades volcarnos para servir, que realmente es para mí lo que más admiro de los emprendedores, cómo un emprendedor toma el riesgo y decide moverse hacia la acción, aún quizás siendo de los primeros emprendimientos, hoy grandes empresas probablemente, eh, para Guatemala, ¿verdad? El, el actuar con valentía y decir, eh, voy a ver esta oportunidad y decido abordarla y servir a aquellas personas que, que tienen esta necesidad o deseo no cubierto. Así que creo que el espíritu emprendedor, la capacidad de volcarse hacia la acción y agregar valor continuamente, diría yo que son características que se siguen viendo 200 años después. ¿Al ¿Alguna otra característica te parece que encontraste en los estudios de emprendedores históricos a lo largo de la historia de Guate? Sí, yo mencionaría que ninguno ha sido un camino, camino fácil. O sea, los procesos empresariales, los procesos de emprendimiento son procesos de ensayo y error se necesita de muchísima eh, constancia, perseverancia para poder seguir adelante aún en momentos muy oscuros. Un, una de las cosas que uno observa continuamente en todos los ejemplos que incluimos y en muchos que no pudimos incluir, por supuesto, es que eh, no hay certeza nunca de que la decisión que estás tomando es la decisión perfecta, la que te va a llevar al éxito, pero eres suficientemente valiente como para probar y si algo no funcionó, pues verdaderamente hacer ese cambio o esa variación que te permite aproximarte mejor a un, una nueva forma de hacer las cosas que te dé mejores resultados, eh, dando o entregando ese servicio o ese producto o a ti mismo, porque al final pues, es un ganar, ganar de todos. Aprende y emprende, como tu libro, Mónica. Eh, ok. Y, qué, o sea, a lo largo de estos 200 años ¿no? y en la actualidad, eh, ¿qué peso tiene el emprendedurismo, la empresarialidad, en el desarrollo de la nación, en el desarrollo de Guate, para uh -huh. vos? Uh -huh. Bueno, yo creo que el desarrollo literalmente es un sinónimo de la actividad empresarial. O sea, no podemos observar eh, desarrollo progresivo en los países en donde no existe una constante actividad empresarial. De hecho, creo que justamente lo que siempre debemos cuidar es eh, reducir las barreras de esa actividad empresarial y facilitarle el camino, ¿verdad? Y comparto un poco alguna experiencia que hemos tenido preguntando a emprendedores en estos últimos 12 años, que no es nada comparado con 200, pero eh, preguntándoles a los emprendedores qué te detiene y las respuestas son claras y contundentes. Los 12 años las respuestas han venido en torno a temas de eh, no sé cómo puedo funcionar en un mercado formal, es sumamente complejo y caro, ¿verdad? Entonces todos los temas fiscales, el tema de inseguridad, que es algo que sale continuamente, por ejemplo. Y, y en tercer lugar, eh, no solamente ese costo que, que le genera esa complejidad fiscal, por decir así, o de operar legalmente, sino que también el hecho de la ausencia de infraestructura o de mecanismos que le permiten mover rápidamente sus productos a otros mercados. Eh, la verdad es que creo que el tema de desarrollo está con, totalmente conectado con la actividad empresarial. Hay un dato que no pudimos incluir en el libro, ¿verdad? Llegó un poco tarde, Sebastián sabe, eh, y, y ya no lo, no lo incluimos, pero hicimos unos cálculos muy interesantes de qué porcentaje del PIB proviene de la actividad eh, empresarial privada, ¿verdad? Y tu, utilizamos dos diferentes formas de cálculo. Podríamos decir que entre el 89% y el 93% del PIB viene de la actividad privada. Claro, esto es un poco mentira porque en realidad es el 100%, ¿verdad? O sea... El cien casi, pues, pero como ahí hay remesas, ¿verdad? Y algunas otras cosas que se tienen que descontar, entonces podríamos decir que, que, ¿cómo no podemos admirar esa actividad emprendedora y empresarial que literalmente ha impulsado a Guatemala desarrollándola en estos 200 años? Casi que eh, hablar del desarrollo implica hablar de lo que está atrás, ¿no? De esa matriz institucional, ¿no? Donde se incluyen aspectos tan variados y distintos, ¿no? culturales, políticos, jurídicos, eh, bueno, económicos, caramba. Eh, así que la, la pregunta que me obligas a hacerte es, ¿qué papel juegan las instituciones en el desarrollo de los emprendimientos para el desarrollo de la nación? Bueno, pues las instituciones, por supuesto, eh, juegan una, una importancia vital. Primero, tenemos que decir la libertad. O sea, la libertad que se convierte en algo que hay que defender a toda causa porque es en la existencia de la libertad en donde el genio eh, emprendedor pues literalmente se expande, brilla, crece, se multiplica, ¿verdad? En segundo lugar, la propiedad privada. O sea, es imposible generar actividad económica si no existe el respeto a la propiedad privada y literalmente la propiedad privada se convierte en una... Una institución que hay que defender a través de otras instituciones dentro de, de una sociedad. Y en tercer lugar, eh, mencionaría yo, bueno, por supuesto, eh, el, el derecho a la vida, ¿verdad? El cuidar a cada uno de los individuos que han elegido las acciones que quieran llevar a cabo y protegerlos a toda costa, porque pues al final la libertad, la vida y la propiedad privada son tres de las cosas más importantes que debemos mencionar. Y bueno, solo agregaría una cuarta, un cuarto tema que tiene que ver con el Estado de Derecho, que teniendo aquí al doctor Argueta, pues le vamos a dejar el espacio para hablar de ese tema, ¿verdad? Pero por supuesto que la actividad empresarial puede desarrollarse a su máxima expresión en la medida en que se encuentra en un Estado de Derecho con normas sólidas, eh, constantes, predecibles, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que le facilitan entonces el trabajo eh, a cualquier persona que, que dentro de esa sociedad está haciendo patria, ¿verdad? Haciendo empresa, generando desarrollo. Héroes, ¿no? Héroes eh, en, en, en ese ámbito importante de competencia y libertad que decías, eh, Mónica. Y por último, para, para vos, Mónica, por supuesto que después si querés extenderte puedes hacerlo hasta que nos corten, eh, algunas lecciones aprendidas en la investigación que no están en lo que se escribió en este libro, eh, porque por ahí vos decís, no, esto lo tengo que decir, aunque no esté vinculado a lo que estamos pensando ahora. Uh -huh. Bueno, una de las lecciones aprendidas es el cambio del entorno que rodea al emprendedor. O sea, fue muy interesante, por ejemplo, ver en las historias de las primeras empresas en Guatemala, que no hay demasiadas cosas documentadas, pero en algunas sí, y uno observa que el entorno era un entorno muy diferente. Bueno, esto es bastante obvio, pero me refiero incluso, por ejemplo, a las autorizaciones que se necesitaban para operar como empresa en ese entonces, ¿verdad? Entonces uno hoy, a la luz de los 200 años, uno puede observar con cierta crítica a algunas empresas en la, en la antigüedad y decir ah, cómo hicieron esto o cómo por ejemplo para empezar a operar tuvieron que hacer este tipo de acuerdos eh, con algunas entidades públicas por ejemplo y una de las cosas que me sorprendió es que eso fue evolucionando ¿Aló? con el tiempo y que en realidad en muchos casos esa era la única manera de empezar a operar en muchos países en aquel entonces a cierto tipo de de autorizaciones, concesiones, será Que esa era la única manera en ese momento. A la luz de los años, esto para mí fue una, una lección muy interesante porque como algunas de estas empresas se reivindican con el tiempo y literalmente renuncian a muchas de estas, de estas prerrogativas que eventualmente surgieron al inicio como la única manera de funcionar. Eh, y luego eh, muchas de ellas que tal vez no lo hicieron, ¿verdad? Entonces esto me parece que es un, un análisis interesante. Y una cosa eh, más que mencionaría, siendo muy respetuosa ahí con el tema del tiempo, es justamente cómo podemos medir eh, el peso, la variación del peso de las diferentes actividades económicas a lo largo de estos 200 años, ¿verdad? Y entonces notamos, yo lo mencioné brevemente en ese capítulo, pero notamos cómo ha ido variando el peso que tienen ciertas actividades económicas y cómo, por ejemplo, algunos temas relacionados con tecnología, con servicios, empiezan a cobrar una importancia creciente en nuestro mercado, y como algunas actividades más tradicionales como la agricultura, por ejemplo, que en su modo más eh, rudimentario empieza a reducir incluso el impacto en generación de empleo y como en la medida en que se mezcla con industria o se mezcla con tecnología o algunas otras cosas de mayor valor agregado. Entonces, expanden su impacto. Entonces, me parece que esto también es, es muy interesante eh, observar el impacto que cada una de estas empresas que con muchísima humildad seleccionamos para poner adentro del, del capítulo, porque había tanto que escribir sobre tantas empresas admirables, tantos emprendedores que, que les ha tocado, pues, ahí sí que batallas muy difíciles y que hoy tienen grandes historias que contar para inspirar a muchos otros guatemaltecos. Pero cada una de ellas... ¿verdad? Cuando les hacíamos la pregunta del impacto, es difícil documentar la cantidad de impacto que puede tener un emprendedor que lucha afanosamente por, un, por una visión que en el, en el inicio solo existía en su mente y cómo suma fuerzas y esfuerzos de muchas personas y recursos para convertirlo en realidad y servir a sus clientes y consumidores y es así como genera riqueza, que al final, por eso decimos, si queremos desarrollo, y queremos generar más riqueza, lo que necesitamos es más empresarios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Eh, debo agradecer a Milton, al doctor Argueta, que me recuerda en el chat que nombremos el libro que tenemos en proyecto o publicación, porque estamos ahí en discusión si va a ser un libro o una serie de fascículos. Eh, estamos pensando... Eh, bueno, con el rector aquí presente, en publicar un libro sobre el Bicentenario, dos puntos, en busca de la libertad, eh, con artículos de profesores de toda la universidad, no para, para darle voz a la universidad y a sus, y a sus miembros en, en relación a estos 200 años de, de trayectoria de la nación. Eh, bueno, justamente el doctor Argueta, Argueta que fue tan gentil, eh, es el que sigue ahora en la el conversatorio, eh, y pensamos algunas preguntas para, para hacerle al doctor Argueta en relación a, a este Bicentenario, eh, que no pasa todos los días. ¿sí? Así que bienvenido el momento para para pensar y preguntarse, como, como siempre decimos en la UFM. Eh, primera pregunta, doctor Milton. ¿Qué experiencias institucionales del siglo XIX cree usted que podemos mencionar como hitos de la historia de Guate, eh, de la nación? Muchas gracias Sebastián, un gusto saludarte nuevamente y es un privilegio estar compartiendo con la decana Senae y con el rector Calzada. Así que gracias por la invitación. Pues bien, eh, digamos, en, entendiendo hitos como esos acontecimientos eh, puntuales y significativos que cuando acaecen, marcan un momento determinante en el desarrollo de, de, de un proceso, en este caso, digamos, el desarrollo jurídico institucional de nuestro país. Y poniendo en contexto la pregunta en cuanto al siglo XIX, entendería que estaríamos hablando del periodo comprendido entre 1821, que es nuestra independencia, al año 1900. Y luego, pues, eh, como lo acabas de mencionar, en cuanto al, al tema de este evento, eh, 200 años en busca de libertad, ¿cuáles pudieran ser esos acontecimientos determinantes, esos hitos eh, que se sucedieron en la forja de esas instituciones que su mira es garantizar, o proteger o proteger eh, resguardar la libertad del individuo. Entonces, yo propondría que eh, pudiéramos usar como hilo conductor, digamos, para esta respuesta eh, la historia constitucional guatemalteca, eh, por lo menos en, en lo que abarca en, esos, en ese periodo de tiempo que mencioné. Y ahí podríamos eh, hablar de las tres constituciones que Guatemala tuvo en ese periodo de tiempo, porque... Eh, Creo yo que esa forja de esas instituciones que están tan relacionadas con la libertad individual, en el caso nuestro, de nuestra tradición jurídica, eh, tienen una gran raigambre constitucional. Entonces, comenzaríamos, digamos, con la que fue o es considerada como la primera constitución guatemalteca de 1825, en aquel entonces formábamos parte de una federación de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y una de las cosas que me gustó al, al analizar este punto es cuando en el apartado de los derechos eh, particulares de los habitantes, el primer artículo comienza diciendo que son derechos del hombre en sociedad la libertad, la pone en primer lugar, la igualdad, la seguridad y la propiedad. O sea, las dos en los extremos, las dos eh, instituciones que Mónica señaló en su plática, en la última respuesta que dio. Entonces, yo traslado ese tema económico a este tema al ámbito eh, jurídico. Pero ¿qué otra contribución, digamos, dio esa constitución? Eh, ahí aparecen ya instituciones como la libre emisión del pensamiento, la libertad de reunión, una que me pareció, digamos, curioso a nivel constitucional, la libertad de los eh, ciudadanos de cuestionar el desempeño de funcionarios públicos ¿verdad? a nivel constitucional, la libertad de petición, la libertad de acción, el principio de que ahora se considera vital en un Estado de Derecho, el que nadie puede ser condenado eh, por un delito que no haya sido previamente tipificado como tal por una ley eh, anterior y la inviolabilidad de la, de la propiedad. Eh, para que entiendan el, el contexto de lo que sigue, pues esa constitución establecía una religión oficial del Estado, que era la religión católica. Eh, y, y las constituciones que van a venir en esos, hasta 1900, digamos, van a construir sobre ese andamiaje y van a aportar algunas otras instituciones. Por ejemplo, cuando nace la República, la Constitución de 1851 eh, conserva lo que se llama en, en la tradición jurídica guatemalteca la Ley de Garantías de 1839 y luego llegamos a la Constitución Liberal de 1879, así se conoce ese periodo en la historia de, del país, que introduce la libertad de cultos, la libertad de industria, otra de las cosas que Mónica mencionó en, su, en, su, en sus respuestas, y algo eh, heredado, digamos, de la tradición inglesa, que es el habeas corpus o el derecho a la exhibición personal. Eh, un hilo conductor que va a aparecer en, en, esas tres, en esos tres hitos constitucionales es... Eh, que el Estado de alguna manera, palabras más, palabras menos, está organizado en función de garantizarle a las personas su seguridad, su vida, sus derechos y la inviolabilidad del domicilio y de la propiedad privada. Yo, yo diría que en tu pregunta respecto a esos, eh, al siglo XIX, tomando como hilo conductor nuestra historia constitucional, podríamos mencionar esos, seguramente hay otros. Qué, qué agradable escucharlo, eh, doctor Argueta. Eh, sí, uh -huh. cada guatemalteco es un soberano en su casa, sería algo así eh, la ideal del niño y es más, la primera constitución emplea esa palabra que tú mencionas Ajá. es el rey de tu casa ¿verdad? Así es. pero, pero la, la carta magna inglesa no decía algo parecido bueno, sí. es otro tema <risa> muy bueno. bien eh, muy vinculado al anterior pero ahora extendiendo el, el periodo considerado en análisis no en, en los 200 años, ¿cuáles podrían ser considerados como hitos del derecho guatemalteco? Muy bien. Si, si, si, si existiera algo así eh, como un curso que pudiéramos denominar Historia del Derecho Guatemalteco o, o Historia del Pensamiento Jurídico eh, Guatemalteco y con la ventaja que nos da estar hablando hoy, viendo hacia atrás, es decir, en retrospectiva, una historia crítica o un pensamiento crítico, eh, de esos hitos o acontecimientos determinantes, eh, yo mencionaría a guisa de ejemplo, porque seguramente habrá más, aquellos que cuando acontecen marcan un, un punto determinante en la historia del derecho guatemalteco. Eh, otro, otro evento como este, Sebastián, podría ser eh, el análisis crítico de cada uno de esos eventos. Pero hoy conformémonos con decir, esos fueron momentos clave, determinantes. Ya veremos su bondad o no en otro evento. Pero, por ejemplo, yo comenzaría con la propia Constitución de 1825, porque eh, es el único antecedente constitucional que tenemos de un bicameralismo en nuestro país, en, en Guatemala. Eh, el Congreso y el Senado que, curiosamente, decía ratificaba todas las disposiciones emanadas de la Asamblea. Es una constitución que tiene una vida muy efímera, pero pudiera ser un, un tema muy interesante de investigar, efectivamente, cómo funcionó eso, ¿verdad? Es el único antecedente que nosotros tenemos ahí. Luego, en la historia del país, eh, las dos reformas monetarias que acontecen en 1924 y entre 1944 y 1946, eh, que en, establecen por primera vez, en mi opinión, una relación entre el derecho y la política monetaria, la política económica monetaria del país. Eh, nosotros no teníamos una eh, estructura jurídica encaminada eh, o relacionada con eso, como tampoco teníamos el otro acontecimiento, digamos, determinante que puedo mencionar, que es eh, la Profusión de leyes laborales, especialmente el Código de Trabajo en 1947, y luego lo que viene a ser el núcleo, digamos, del derecho privado nuestro, la promulgación de los códigos, el Código Civil, que todavía está eh, vigente en 1963, y el Código de Comercio, eh, y terminaría tal vez esa, ese curso que se llamaba Historia del Derecho Guatemalteco con la Constitución actual, porque eh, la Constitución actual introduce al derecho guatemalteco una serie de instituciones que en unos casos nosotros no teníamos y en otras que sí teníamos, pero les da una visión diferente. Voy a poner algunos, algunos ejemplos de eso. Introduce eh, otro tribunal eh, de, de jerarquía superior, que es la Corte de Constitucionalidad. Eh, si bien teníamos el amparo como una garantía, cambia el concepto del amparo, y lo, le, le cambia su ámbito de, de aplicación, ampliándolo con todas las consecuencias que hoy estamos viviendo sobre eso. Introduce un ente autónomo que regulará todo el proceso electoral en el país, antes no existía eso, que es el Tribunal Supremo Electoral. Crea la oficina del Procurador de los Derechos eh, de los Derechos Humanos. Eh, y además, Sebastián, yo creería que sería eh, importante, digamos, estudiar. No, no, digamos, eh, eh, ese tipo de, de promulgaciones a nivel constitucional, sino acontecimientos particulares que tuvieron consecuencias jurídicas. Y voy a mencionar dos, digamos. Una es eh, el, cuando se decreta con lugar un amparo contra el presidente aquel entonces, el presidente Arbenz, por un tema de la reforma agraria. Y eso va a costar, digamos, o va a implicar por parte del Congreso la destitución de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declararon con lugar ese amparo. Y luego eh, un, una sentencia, algunos consideran que no debe llamarse así, de la Corte de Constitucionalidad dictada el 25 de mayo de 1993, eh, cuando se produce eh, el autogolpe del presidente en aquel entonces, Jorge Serrano, y la Corte eh, sale a... A, a detener ese, digamos, es, es, esa situación. Eh, una sentencia que ha sido objeto de muchos estudios en cuanto al ámbito jurídico. Una de las cosas que se cuestiona, por ejemplo, Sebastián, es si la Corte podía actuar de oficio o, o, o, o no. Pero, digamos, esos son como que los momentos señeros que podríamos mencionar a guisa de ejemplo, porque seguramente hay más. Qué bueno. ¿Y puede actuar de, de oficio o no puede? A esa es la, la, la, la, la gran <risa> discusión. Eh, digamos, para no, no dejarlo en el aire, eh, quienes consideran que sí eh, lo hacen pasándose en que la Constitución le asigna a la Corte de Constitucionalidad el resguardo del orden constitucional. ¿verdad? Entonces, por ahí podría interpretarse ese lado. Y la otra cosa que dicen es y, y, y, y si no hace de oficio, ¿quién lo hubiera intentado, verdad? Si, si eh, anulan un montón de instituciones en esa esa mañana. Dicho sea de paso, de manera de anecdótica, la Corte saca esa resolución ese mismo día. Entonces, fueron, fue una semana de, jurídicamente hablando, muy interesante. Wow. Montaña rusa. Eh, <risa> Milton, última pregunta. Eh, en estos 200 años, ¿cuáles son o cuáles serían los eventos de la historia nacional que más aportaron al desarrollo uh -huh. de los principios republicanos, o sea, de la república en sus principios y a la disminución del abuso de poder, ¿no? Algo que tanto nos preocupa. Sí. Eh, cuando se estudia el tema de, de, de la generación del derecho bajo el, el tema, digamos, de las fuentes del derecho, hay, hay una categoría que habla de las fuentes reales del derecho y, y se dice que son aquellos acontecimientos que han determinado el nacimiento de normas o de estructuras eh, jurídicas. Y, cuando, y la última parte de tu pregunta, cuando, cuando dices, por ejemplo, ¿cuáles, ¿cuáles son esos acontecimientos que generaron instituciones que tiendan a proteger al individuo del abuso de poder de, del Estado? Yo te podría, digamos, decir algunas a manera de ejemplo, no necesariamente en un orden, por ejemplo, el principio de alternabilidad en el poder, eh, la publicidad de los actos públicos, la responsabilidad de los funcionarios públicos, eh, el amparo como garantía procesal de resguardo del individuo frente a los actos arbitrarios del gobernante o del Estado, el debido proceso, la inviolabilidad a la, a la propiedad, la inviolabilidad de la correspondencia, la libre emisión del pensamiento, eh, todas ellas que tienen como denominador común limitar el ejercicio del poder del Estado uno encuentra que son resultado de la promulgación de constituciones que a su vez en nuestra historia han sido resultado, curiosamente y paradójicamente, de eventos que han interrumpido el orden constitucional. Y que como, y cuando termina esa situación, el resultado es la promulgación de una nueva constitución que, como, como, como le dijiste a Mónica, lecciones aprendidas buscan incluir en el texto constitucional disposiciones o instituciones que tiendan en el largo plazo a tratar de evitar que eso vuelva a suceder en aras, digamos, de la libertad individual. Entonces, si uno pudiera decir en una clase de, de derecho eh, menciono ejemplo de las fuentes reales del derecho, esos acontecimientos que determinaron que te produjeran esas eh, conquistas o, o evoluciones jurídicas, te diría que curiosamente ese tipo de acontecimientos podrán haber otras más, por supuesto. Gracias, gracias doctora Argueta. Uh -huh. Tengo otras preguntas, pero el tiempo es así, tirano, y uh -huh. tenemos que gracias. cortar, así que por ahí se las envío por email, doctora Argueta. Uh -huh. eh, y ahora, bueno, le toca el lugar al doctor Calzada, a, a nuestro rector, eh, pero antes de darle la palabra y de hacerle alguna pregunta, quería recordar ...el objetivo de la publicación esta del de, texto del Bicentenario... ...bueno, que un poco lo, lo discutimos con el rector... Eh, ...además de publicar o un libro... ...hay una idea de una nueva revista como El Patriota... ...la revista de José Cecilio, ¿se llamaba así? José Cecilio del Valle, eh, el amigo de la patria. El amigo de la patria, qué, sí. qué mala memoria. Eh, bueno, estamos pensando eh, distintas alternativas... ¿Pero qué es lo que queremos? Bueno, reconocer hechos institucionales, económicos, políticos, jurídicos, salientes desde, desde aquel 15 de septiembre de 1821, eh, reflexionar sobre las instituciones en, en su más amplio abanico eh, desde la independencia y finalmente, bueno, habilitar eh, la discusión para para encontrar el sendero del desarrollo, ¿no? que, que, bueno, que permita una nación más libre, más justa, en fin, con menos pobreza, como decimos los economistas. Eh, así que ahí están los objetivos de, de nuestro proyecto, Es eh, uno de los proyectos, porque una de las preguntas que tengo para Gabriel es ¿qué otros proyectos hay además de este? Gabriel Calzada, adelante. Gracias Sebastián, muchas gracias, qué lujo poder estar aquí con, con, con tertulios tan distinguidos como ustedes y, y hablar de un tema tan importante, ¿no? Un tema tan importante como, como estos 200 años, estos 200 años de búsqueda de libertad y, y ese evento tan importante del 15 de septiembre de, de 1821 en el que los guatemaltecos pues... Eh, tratan de encontrar la libertad por una vía pues eh, distinta a la que lo habían tratado anteriormente y entramos en toda una en una aventura que ahora cumple 200 años que es el momento ideal para, para poder para pararse detenerse eh, y mantener una conversación abierta acerca de todo lo bueno eh, y de todo lo mejorable de ese periodo creo que ese es el, el rol de una universidad en un momento como este, en una conmemoración como esta, que es el, el, el ver, eh, ver cómo podemos reflexionar, cómo podemos tender eh, puentes eh, que permitan una, una, una conversación que ayude hacia el futuro, ¿no? que, que mire hacia atrás precisamente para ayudar hacia el futuro, para mejorar esa, esa búsqueda de libertad que sea más efectiva. Y especialmente una universidad como la Marroquín, eh, que precisamente tiene como misión, mantener esa conversación acerca de la importancia de la libertad y la responsabilidad del, del individuo, de la persona eh, en sí mismo y, y para el bienestar social. Y en ese contexto, pues bueno, esta, lo que queremos hacer eh, va mucho más allá que un libro, pero por supuesto el libro, el libro es algo, creo, creo que es una, una piedra angular de lo que se pretende hacer este año. Eh, queremos tener conversación sobre todo, mucha conversación, mucha discusión, eh, tratar de tener eh, puntos de vista eh, que, que sean diversos, que vengan a la mesa a tratar de aprender, a que tengamos un proceso de aprendizaje acerca de lo que han dado sí estos 200 años, también de las motivaciones de por qué se produce eh, esa, esa independencia o esa desvinculación o esa desanexión, como queramos llamarla, por qué se produce y qué objetivos tenía, qué se ha logrado, eh, qué se ha logrado mejor y qué se podría hacer aún mejor eh, en los años que vienen por delante. Ese creo que es el propósito y en ese contexto, pues además del libro y de todas estas conversaciones, queremos, eh, queremos editar algunos documentales, queremos tener, eh, tenemos que tener toda una serie de, de charlas, de discusiones, de conversatorios y y hacer posible tener también algunos debates, algunos debates con opiniones eh, enfrentadas sobre lo que, lo que fue la, la independencia en sí mismo y lo que ha sido el proceso posterior desde, desde 1821 hasta la fecha, en estos 200 años. Ok, qué bueno, <risa> qué, bueno, qué, bueno qué bueno que haya <risa> tanto para hacer. Eh, y qué importante el diálogo, ¿no? Eh, no hay pensamiento crítico sin diálogo, ¿no? bueno, sin diálogo hay dogmatismo, uh -huh. justamente lo contrario de, del pensamiento crítico, que a veces en la academia, y esto lo digo con, con tristeza por, porque me he dedicado a la academia, a la vida, eh, en la academia creemos que el pensamiento crítico es el pensamiento ese de ser ordenados metodológicamente, establecer las premisas adecuadamente, deducir con lógica, llegar a conclusiones robustas, sostenibles. La verdad que eso no es el pensamiento. Eso está bien, hay que hacerlo, ser racional, considerado, sensato. Ahora, si no nos abrimos al, al, que, al que nos dice otra cosa, al que piensa distinto y, bueno, y si no somos capaces de tender esos puentes, Rector y, y Milton y Mónica, Mónica, Milton y Rector, o sea, la verdad que no hay pensamiento crítico y la, la universidad eh, poco podría aportar eh, de ese modo. Para seguir pensando eh, con el rector, ¿cuál, cuál crees que eh, Gabriel podría ser el papel de la Universidad Francisco Marroquín eh, más allá del de el, el esfuerzo del diálogo? O sea, ¿hay, hay al, algo más que podría hacer la universidad? Sin duda, sin duda, Sebastián. Yo creo que el, el, el, hay, hay mucho que investigar, hay mucho que trabajar en cuanto, por ejemplo, a, a cuáles son las fuentes filosóficas de la independencia. Eh, algo que es sabido, pero, pero no hay mucha investigación al respecto, es que precisamente las fuentes filosóficas vienen de la escolástica tardía eh, y que son las mismas fuentes filosóficas que la independencia norteamericana. Eh, en los últimos años, especialmente en la última década, se ha investigado mucho acerca de la influencia que sobre Jefferson, eh, Adams, y John Adams y, y Madison tuvieron los escolásticos. Sabemos de la influencia enorme que tuvieron también la escolástica tardía. Autores como Suárez, Mariana, eh, Vitoria tuvieron en, en los pensadores eh, latinoamericanos de la época. Y cómo eh, esas eh, fuentes eh, filosóficas fueron lo que dieron argumentos para, para los procesos eh, revolucionarios o de desvinculación. Creo que eso creo que es un campo muy fértil, muy importante, especialmente para una institución como la UFM, porque eh, los argumentos eran argumentos de libertad, eran argumentos de, de, de incrementar la libertad. Eh, hablamos de unos autores que creían firmemente en que el poder emanaba. ...del pueblo, de cada uno de los individuos, de ahí los fueros, toda la tradición de los fueros y demás... Eh, ...y que delegaban esa, ese poder y que lo delegaban a cambio del mantenimiento de una serie de libertades... ...muy al estilo de la Carta Magna, ¿no? Y que si esas libertades no se cumplían, no se respetaban, entonces el pueblo tenía el derecho eh, de volver a tomar ese poder y asignarlo de modo diferente o delegarlo de modo diferente. Esos fueron los argumentos, los argumentos que, que plantea, por ejemplo, Juan de Mariana de Regis, Regis Instituciones, eh, son argumentos que fueron utilizados continuamente tanto en Guatemala como, como en otras partes de Latinoamérica. Y sin embargo, eh, excepto la labor de, pues de León Gómez Rivas en España, o de Stoetzer en, en Argentina, hay muy poca investigación al respecto eh, y, y conocemos pues, muy poco eh, hasta qué punto esos, esos, esos argumentos que hoy llamaríamos argumentos netamente liberales eh, tuvieron una importancia en, en esos procesos. Yo creo que, por ejemplo, esa investigación es una investigación muy importante que tenemos que, que trabajar Especialmente en el próximo año. Pero además creo que ese, ese análisis eh, riguroso de eh, qué es lo que hemos logrado con, ese, con, esa, con esa independencia, con ese aumento de libertades, eh, dónde han flaqueado las libertades, dónde han sido más débiles, qué instituciones han sido más débiles a la hora de garantizar esas libertades eh, que los guatemaltecos se querían dar a sí mismos. Para mejorar de cara al futuro, para que las propuestas que tengamos sean propuestas más robustas, para que la libertad de cada uno de los individuos pues esté más garantizada en, en aquellas propuestas que surjan de esta reflexión acerca de estos 200 años. Ese creo que es el papel de, de la Marroquín, el papel de una universidad como la Marroquín y creo que es un, un rol importantísimo de cara a, a afianzar el, el, el rule of law. Me gusta decir el rule of law porque creo que a veces se presta, y esto seguro que, que Milton Argueta me, me, me podrá corregir o matizar, pero me gusta utilizar porque creo que los matices del rule of law no son exactamente los mismos que los del Estado de Derecho que viene de, de ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que pues eh, mientras más podamos aportar de manera académica a, a consolidar los pilares del rule of law, de la libertad individual, pues más prosperidad vamos a ver en Guatemala en las próximas décadas y le habremos hecho un buen servicio a la libertad, que al fin y al cabo es la, la misión de nuestra universidad. Qué bueno, Gabriel. Me, me haces pensar en la creatividad que hace falta para eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo hacemos para, para vender un buen paquete institucional de ideas eh, que sea capaz de... De desarrollar las bueno, la bases de una sociedad libre eh, y esto me hace pensar en otro elemento del pensamiento crítico quizás el último quizás el, el definitivo eh, que es eh, el pensamiento crítico nos tiene que servir para abrir las antenas o para el alertness diría Mónica ahí eh, para excitar las antenas y poder crear nuevas nuevas ideas, nuevos emprendimientos quizás esta es una pregunta para los tres, ¿qué les parece que puede hacer la universidad en términos de esta creatividad por un lado emprendedora y por otro lado institucional a los tres la universidad definitivamente Gracias. tiene un papel protagónico en esto ¿verdad? las instituciones educativas en general y yo mencionaría dos cosas que son muy importantes y creo que educar no implica o no quiere decir trasladar información, o sea, hoy en día solamente, ¿verdad? Trasladar información solamente, hoy en día la información está allí, la, las personas la pueden buscar por su propia cuenta. Creo que lo más importante justamente es incentivar un cambio de esquema mental, ¿verdad? Otro mindset, yo sí creo firmemente. Que nosotros como instituciones educativas tenemos una labor importantísima de poder enseñar a nuestros jóvenes y por qué no también a nuestros adultos, ¿verdad? Niños, jóvenes y adultos, otra forma de ver el entorno que les rodea. Yo en esa visión emprendedora que, con la que trato siempre de revestirme, yo les digo pónganse los lentes del emprendedor, los lentes del creativo, del innovador. El que literalmente mira siempre una luz al final del túnel, en donde por malo que se vea ese entorno, siempre va a haber una oportunidad. Entonces, yo creo que, uno, el cambio de mindset es algo muy importante que podemos motivar desde la universidad. Y tengo que decir que hacemos un esfuerzo enorme para hacer esto, no solamente con nuestros propios estudiantes, a quienes, por supuesto, nos debemos, con nuestros catedráticos y también con toda la comunidad que rodea la universidad. Quiere decir que mucho... Es, se comparte afuera de las paredes de la Universidad Francisco Marroquín a través de muchísimos programas del Centro de Emprendimiento Kirchner, de varios centros que tiene la universidad, la reciente creación del Colab, que es un proceso que le voy a dejar a Gabriel que hable de eso porque sé que es su bebé y, y creo que es una cosa muy importante incentivar ese, ese cambio de esquema mental en torno al tema de creatividad, al tema de innovación y al tema de co-construcción, que creo que es lo que hoy aborda pues, los diálogos de la mayoría de organizaciones exitosas en el mundo. Así que creo que tenemos mucho trabajo por seguir haciendo en ese tema de, de incentivar un cambio de, de esquema mental o de forma de ver el entorno que nos rodea. Ok, gracias Mónica. Milton, ¿quiere agregar algo? Sí, eh, brevemente, yo, yo diría que hay que fomentar... El, en el estudiante su sentido crítico y una forma de hacerlo es trasladando lo que dijo Mónica, cambiando el paradigma de cómo enseñamos, de cómo, de cómo, le da, cómo formamos el conocimiento de nuestros alumnos, eh, de, dejando de ser un del profesor al alumno y convirtiendo al alumno en el protagonista de su proceso de aprendizaje. Y eso implica un cambio de mente del profesor al dar la clase, de la forma de estructurar la clase y también un cambio de, de mente del alumno en que tiene que acostumbrarse a que el conocimiento ya no solo lo recibe, sino que tiene que, como dice el en de nuestra universidad, descubrirlo. Y luego el, la posibilidad que el alumno tenga de saber que él no está solo ni tiene la verdad absoluta, que el conocimiento está disperso y por lo tanto necesita entablarlo, como tú dijiste, Sebastián, diálogos interdisciplinarios en aras de encontrar soluciones a problemas reales. Me sorprende que la Facultad de Derecho fue de las primeras que hizo con eso de modificar y cuestionar la forma de hablar de, de, de, de los docentes, de los profesores, de los catedrales. Eso es, es revolucionario a nivel mundial, me felicito. Pues, eh, muchas gracias y no lo hubiéramos logrado sin el apoyo de... De institucional de la Universidad del Consejo y de la rectoría y ya llevamos inmersos con muy buenos resultados en, en eso. Porque eso es clave lo que dice Mónica, ¿no? Primero nosotros tenemos que cambiar y estar dispuestos a, es. a, a soportar la crítica porque eso es terrible. Muchas veces nos encerramos en, en nuestro modelito y zona de confort y bueno, y dejamos de bueno, de ser creativos finalmente ¿Rector Gabriel? Sí, ya me queda poco que aportar a lo que han dicho Mónica y Milton. Eh, creo que quizás sí eh, eh, complementar lo que han dicho con, con una cuestión que creo que es muy importante. Los proyectos, en la medida en la que son proyectos importantes, grandes o complejos, difícilmente se pueden hacer de arriba hacia abajo. Son proyectos, en la medida en la que tienen estas características, que deben surgir de abajo hacia arriba si queremos que perduren en el tiempo. Y para que esto suceda, eh, necesitamos que el aprendizaje de nuestros estudiantes no sea un aprendizaje de me, me aprendo esto, lo repito, y si lo logro repetir de la forma más fiel posible, eh, pues voy a tener mejor nota. Sino que es un aprendizaje que tiene que ser un aprendizaje, como ustedes han dicho, crítico y activo. Y en la medida que el aprendizaje sea así y eh, los estudiantes puedan colaborar, eh, co-crear, eh, tener la experiencia del intercambio de ideas el que tú hablabas antes, Sebastián, que es tan importante, y utilizar esas ideas, construyendo uno sobre las ideas de otros, en esa medida vamos a poder eh, aprender sobre cómo se construyen proyectos importantes, cómo se, proye cómo se construyen proyectos grandes, y qué proyecto más grande que el de una sociedad, el de el avance de una sociedad, que el del desarrollo de una sociedad. Creo que las sociedades eh, que tratan de desarrollarse de arriba hacia abajo no tienen ningún futuro, son sociedades inestables y que tienen el tiempo contado. En cambio, las sociedades que surgen cuando sus ciudadanos han aprendido eh, a colaborar, a, a trabajar multidisciplinariamente, a, a crear, a dar pequeños pasos que luego forman las instituciones y esas instituciones son las que son, se convierten en los pilares de los valores compartidos, esas son las sociedades que tienden a perdurar. Y por eso en la universidad hemos estado poniendo tantísimo énfasis a, a cuestiones como el aprendizaje activo, a la co-creación. Comentaba Mónica ante el, el proyecto del COLAB, el centro de colaboración de estudiantes de todas las unidades académicas, eh, absolutamente todas, pues colaboran en, en, en solucionar problemas del mundo real. Precisamente teniendo que eh, aportar su conocimiento y su responsabilidad, o su libertad, como quieran verlo, eh, a la hora de dar una solución eh, en conjunto a problemas eh, que, que se les plantea. Problemas que, soluciones que no tienen por qué ser idénticas. Ahí está la clave, ¿no? Aprender a ser críticos, aprender a buscar soluciones diversas y, que, y, y, a, y a mirar las, los problemas de diferentes ángulos. Eh, ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo para, para seguir formando o seguir forjando guatemaltecos eh, críticos, guatemaltecos rebeldes, decíamos en el anuncio, guatemaltecos eh, que no se conformen, que sean inconformistas y que, y que vivan eh, realmente con la pasión y la esperanza de mejorar el entorno eh, con el que se encuentran y de ese modo mejorar la sociedad. Hey, justamente. Creo que es para Gabriel la pregunta. Hay varias preguntas y felicitaciones a los expositores. Ahí Jesús María, Juan Manuel nos envían felicitaciones y agradecemos. Eh, Stephanie también, bueno, ponderando a los participantes, gracias. Y, pero ahí José dice en, en una pregunta... Eh, Dice, ¿qué proyectos ha desarrollado la UFM para generar el cambio dentro y fuera del país? ¿Y cómo se, pueden, cómo se puede participar en estos proyectos? No sé, Gabriel, si te parece. Creo que los proyectos además son, son, son tantos y, y, y salen de manera descentralizada dentro de la universidad que me encantaría que después también Mónica y Milton hablen de algunos de los proyectos. Pero creo que el proyecto más importante es la universidad en sí misma. Creo que... El, el proyecto educativo de la marroquín en sí mismo es un proyecto para tratar de, de transformar a Guatemala en el sentido de, de ganar eh, ámbitos de libertad y ámbitos de, de, de donde sea posible la, el ejercicio de la responsabilidad individual eh, y fuera de, de lo que es el proyecto en su conjunto pues van, van saliendo bebés a lo largo del camino no y, y al, al proyecto eh, le van saliendo le van saliendo eh, hijitos eh, que, que, que van tratando de conseguir la misma misión de diferente forma. Y ahí podemos mencionar eh, pues el, el hecho de que diferentes facultades eh, mantengan la conversación desde otro punto de vista, son en, otra, en, otro, en otro ámbito, eh, es, es un intento. El que New Media en el año 2001 se creara New Media para llevar toda esta conversación al campo del vídeo, pues es otro intento. El que se generaran foros de todo tipo, empezando por el antiguo forum y foros de co-creación, donde tratamos de colaborar eh, eh, para generar soluciones eh, colaborativas, co-creadas, pues es, es otra forma de tratarlas. Uh -huh. eh, ahí tenemos foros que tratan sobre problemas nacionales y tenemos foros que tratan de problemas internacionales. Todos los años pues, nos vienen diversas instituciones del mundo entero que eh, nos piden que utilicemos la metodología que hemos desarrollado en la universidad durante muchos años, la metodología de la co-creación, precisamente para que tratemos de buscar, de ayudarles a buscar soluciones a problemas que existen eh, también fuera de Guatemala, no solo los, los problemas guatemaltecos, a los que dedicamos la mayor parte de nuestros foros. Esas son formas, algunas de las formas prácticas en las que la UFM pues eh, trata, de hacer, eh, trata de hacer esto que nos planteaban. Gracias. Gracias, Gabriel. Ahí está Stephanie Falla. Pregunta, me parece que para Mónica, eh, desde el punto de vista del emprendimiento, y yo agregaría de la historia de los emprendedores de Guatemala en, bueno, en los últimos dos siglos, eh, pregunta Stephanie, ¿cuáles son las competencias que los emprendedores deben tener en mente para fortalecer en el desarrollo de propuestas? Uh -huh. Excelente. Eh, como tengo el uso de la palabra, voy a agregar algo a la pregunta anterior. <risa> voy a la pregunta de Muy rápidamente, solo quiero decir que hay un gran aporte que la universidad ha generado, adicional a creer en, en los guatemaltecos, en la capacidad que cada una de las personas que llega a la universidad tiene para formarse y construir futuro eh, para él mismo, para su familia y para la gente que le rodea y por ende, pues también impactar al país. Eh, creo que ha puesto una muestra de que es posible hacer cosas de calidad mundial. O sea, yo creo que la excelencia que la universidad proyecta en todo lo que hace, el hacer visible Guatemala para muchísimas personas del primer mundo y me refiero a personas que jamás probablemente tendrían a Guatemala como destino y el que confíen en la Universidad Francisco Marroquín para sus eventos más importantes por ejemplo, o para sus visitas de personalidades más importantes creo que es también algo que muchas veces no pensamos, pero es una gran una gran contribución. Y bueno, como dice Gabriel, muchos otros proyectos. Sobre el tema de y ¿cuáles son las competencias que necesitan los emprendedores para generar este impacto? Bueno, yo creo que una de las competencias más importantes es que la persona esté consciente de sí mismo. O sea, que crea en él mismo. Y que en el uso de la libertad, por la cual siempre debe de luchar, eh, pues proyecte sus acciones basadas en esas fortalezas que conoce. Creo que es muy importante tener la capacidad de, de creérselo primero. O sea, muchos emprendedores que hemos conocido a lo largo de la historia y además, pues, somos bendecidos en conocer a tanta gente que, que tiene estas iniciativas porque somos conectores, todo el tiempo estamos conectando personas con personas, e iniciativas, instituciones, etcétera. Creo que, que el hecho de que la persona, pues, se lo crea primero, lo va a hacer proyectar con cierta seguridad a, a los demás. Una segunda cosa que mencionaría es la visión. Es muy importante que la persona pues se anime a tener una visión que rompa esquemas, una visión que probablemente la primera vez que lo men suene, mencione suene, suene un poco loco, ¿verdad? Como dicen algunas organizaciones que son expertas en innovación, ¿verdad? Eh, hay, que, a, hay que apoyar ideas un poco locas porque eso es lo que hace pues romper paradigmas, ¿verdad? Entonces, creo que animarse a tener una visión diferente a comunicar esta visión con mucha fortaleza, ¿verdad? Eh, y no solamente tenerla adentro de uno. Eh, creo que es otra de las grandes habilidades. Entonces, creérselo, tener, ser seguro de uno mismo, tener una visión, saber comunicarla y luego estar dispuesto a trabajar duro. Yo creo que la diferencia entre un emprendedor y un soñador es que el soñador se queda en su cama dibujando en su mente un montón de ideas. El emprendedor se lanza al suelo y empieza a caminar sabiendo que se va a caer muchas veces pero que eso no lo va a detener. Entonces, creo que estas son algunas de las de las competencias que, que son súper importantes. Y como educadores, incentivar estas habilidades y la habilidad creativa en todo momento, porque realmente es lo que necesitamos para, para buscar soluciones novedosas para, para viejos problemas en un entorno de libertad. Qué bueno. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, Milton, eh, Gabriel. Eh, qué bendición poder participar de... De esta conversación y qué bueno recordar que hay muchas cosas que las podemos aprender del pasado, que, que están ahí que son cosas que hicimos bien que, que hizo algún guatemalteco emprendedor en el pasado sea un empresario sea un abogado, un político caramba, podemos aprender cosas maravillosas de mucha gente en el pasado eh, eh, digo para, para cargar la caja de herramientas y construir o hacer un país mejor, ¿no? Un mundo mejor, en definitiva. Eh, claro que sí, la importancia de la historia. Eh, les agradezco mucho la participación. Estamos cerrando este evento. Eh, nuevamente, gracias, rector, gracias, decano Milton y decana Mónica. Gracias a todos los que participaron. Eh, gracias por dar un pasito más, aunque sea marginal, infinitesimal en el sentido de la libertad y de, de un mundo mejor, repito. Y los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, arroba Educación en Facebook, arroba educación ufm en Twitter, eh, para conocer más del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, y de mi parte, repito, qué emocionante estar acá.